están bienvenidas, bienvenidos a Diálogos de Facultad y esta es una conversación muy especial porque estamos con el decano Carlos Ruiz Schneider, el profesor Carlos Ruiz el Schneider, profesor, digamos en estado el de transición. <risa> Carlos, bienvenido, un gusto saludarlo y muchas gracias por esta conversación justito terminando el periodo de decano, es un periodo ¿no? que lo vamos a conversar ahora particularmente complejo y en la etapa de recuperar su rol docente. Docente, de profesor, claro. Que a lo mejor en el fondo del año no dicen una esa no, de ayer salido de ahí nunca. No, no. <ríe> Bienvenido y muchas gracias, Carlos, eh, por esta conversación. Bueno, pues muchas gracias también por la invitación a, a conversar y estoy dispuesto para las preguntas que ustedes quieran hacer o opiniones, en fin. Claro. No, un poco revisar este periodo los cuatro años tan particulares, porque un decanato sí. marcado por las circunstancias externas, fundamentalmente, sí, sí. la pandemia, para qué decir, sí, sí. el estallido social con sí. todo lo que significó de novedad para el país, que seguramente provocó un giro en lo que se pensaba que se podía hacer claro. y lo que finalmente termina resultando. Exactamente. Claro, el, eh, es, un periodo, es un periodo, digamos, como para analizarlo con más... Calma y profundidad, ¿no? porque, claro, tú señalas el, el estallido social de octubre del 19, yo había asumido a mediados del 18, claro. ¿sí? eh, pero el 17, entiendo, es la. El, es el, los estudiantes. El, los estudiantes y la, y la ola feminista. Es, tienes toda la razón, la ola feminista. Es, la ola en feminista, el, entonces. Eh, y a mí me tocó participar algo en eso porque yo pertenecía al equipo de, de la decana María Eugenia Góngora. Uh -huh. Entonces también me, me, me correspondió, digamos, estar ahí en, en el equipo, participando en, los, en las conversaciones y todo con, con la toma feminista. Pero claro, ese es un tema, es un tema que, que es importante tratar porque es como, eh, ¿cómo te diría? Es, son parámetros que van determinando un cambio. Un cambio, en, un cambio en los estudiantes que tú y las estudiantes que uno tiene al frente, un cambio en la sociedad. Uh -huh. Entonces, eh, claro, eso nos cuestiona porque de alguna manera, claro, uno tenía un proyecto, pero un proyecto en que esos, esos movimientos sociales en realidad tenían un cierto lugar, pero no el lugar tan protagónico que tuvieron. Desde el año 17, pero después también el 19. Bueno, y después. Con la, el tema la, de la pandemia. La, la pandemia nos cambia la vida a todos. Sí. Pero pero la vida de la facultad también, las clases pues, sí. interrumpidas después por este sistema online, toda sí. la, todo el trabajo online. ¿cómo, ¿Cómo fue hacerlo? Y nosotros en una edad en que ya no, no somos niños, no como se, para estar eh, rapidito poniéndonos al día en esos exactamente, temas. Exactamente, ¿no? exactamente. Claro, no, eso fue un. El, el tema de la pandemia fue, fue, muy, eh, fue un periodo muy, muy difícil porque significó esos dos procesos. Primero, el, el tratar de, de continuar con la vida académica y de docente, digamos, en, en pandemia, digamos, lo que significó un uso masivo de instrumentos online, ¿sí? uh -huh. eh, que, que, que yo creo que tienen... Que tienen tiene un gran mérito porque es que si no hubiéramos tenido esos instrumentos a disposición entonces bueno la, la ¿Se universidad cerrado habría no? cerrado por dos años ¿no? o algo así mm. entonces yo creo que eso esa tecnología nos permitió mantenernos nos permitió continuidad nos permitió eh, claro con todas las dificultades que eso significa pero después un año más tarde o algo así teníamos el tema de la vuelta a la presencialidad, que también era compleja. El tema que no termina, por lo Que bien. no termina, que no termina. Es complejo. Hay gente que recién, hace dos días atrás, me toca ver a, aquí abajo, la semana pasada, fines de la semana pasada, un grupo de personas que, que alegaban porque no tenían la cuarta dosis de la vacuna y no los dejaban entrar. Pero es que eso es el pase de movilidad y esos son, son, son criterios que que yo creo por una parte son eh, normas eh, reglamentarias y legales de la universidad, pero además son también una forma de eh, pensar no solamente en la libertad que tiene que tener uno, sino que también en el daño que le puede causar a los demás. Y, y eso es, es un, un tema típico, el, un tema clásico del liberalismo. ¿no? Sí, claro. El, el, el, el problema político comienza donde comienza... Eh, digamos, la posibilidad de que tú le causes daño a otro ¿no? entonces ese es el límite de, de tu libertad, pero eso no es tan evidente para muchos estudiantes, para de muchos hecho, profesores para bueno, muchos funcionarios también de hecho la discusión donde si era obligatoria o no la vacuna sí. por ley estaba estribada justo en ese punto claro, claro exactamente ah, en que el, claro, la idea la idea liberal clásica es que es que el estado por así decirlo, no puede preocuparse de promover tu bienestar, por así decirlo, sino que lo que tiene que hacer el Estado es buscar que, que, la, que la sociedad no te, no, te, no te perjudique, no te dañe, ¿no? Eso, ahí, ahí empieza la acción del Estado. O sea, el Estado, el estado según los, la teoría liberal más clásica, comienza donde, por ejemplo, eh, por ejemplo, donde tu, tu libertad te lleva hasta manejar en estado de debilidad. De debilidad, por ejemplo, claro. Porque Ahí interviene el Estado. ¿Por qué interviene? No porque te esté tratando de decir, mire, usted no tiene que tomar tanto, sino que el problema es que si usted toma mucho, le no causa puede. daño a los demás. Exacto. Ese es el punto donde el Estado interviene. ¿no? Y aquí eso como que no, ese principio como liberal <risa> clásico que uno suscribe, digamos, eh, o que yo suscribo por lo menos. Está, estuvo también en, en, en cuestión, y eso todavía está eh, en cuestión. Entonces eso, eso ha sido ha sido difícil, pero también el hecho de volver, ¿no? porque el hecho de volver significaba eh, establecer clases híbridas, eh, compras de aparatos muy caros. Bueno, ahí la Universidad de Chile estuvo, estuvo en eso, digamos, nos respaldó muchísimo, y entonces pudimos ganar varios proyectos internos para tener salas híbridas y facilitar este retorno, que, que siempre tiene algo de a medias, porque yo, por ejemplo, hago clases híbridas, he hecho, y, y lo que tú tienes son siempre personas que están en Zoom, en la pantalla, eh, mirando tu clase, de alguna, no muchas veces preguntando e interviniendo. Y generando las sospechas, eso, se están escuchando, claro, sí. de verdad. <risas> claro. Es Sí. Carlos, yo tengo la sensación de que, bueno, no es la sensación, es obvio que la pandemia nos cambió completamente los ejes en que estábamos funcionando. Sí, sí. En otras conversaciones que hemos sostenido, un punto fundamental del proceso de, o del proyecto de Canato que, que, que encabezó era eh, la cuestión de la humanidad, la inserción sí. de la humanidad en el proceso que vivimos, en la sociedad actual, Exacto. cómo lo influyó el neoliberalismo y de virtud, etcétera. Cuestión que quedó muy relegada sí. en sus posibilidades respecto de lo que podía ser, por todo esto que está relatando, cómo volvemos, cómo hacemos clases híbrida, etc. Pero retomando esos puntos, eh, que hubieran sido quizás el eje más, más significativo de este decanato, ¿cómo, sí. ¿cómo se debería retomar, cómo caminarlo, cómo reinstalar ese tema? Sí. Claro, yo creo que ese, ese era un tema muy central en la... En la, en, la, en la candidatura mía a decano y, en el, y del grupo que me apoyó y todo, y por eso ese fue el programa y, eso, y por eso se votó por mí también. ¿no? Y claro, ese es un tema que, que alcanzamos a, digamos, a, a comenzar a desarrollar el, entre el año 18 y el 19, y, y ahí un hito importante fueron seminarios sobre el tema de, la, de las humanidades. Pero ahí también... Hubo que. Y, y bien, ¿no? Hubo que eh, considerar el hecho del estallido social. ¿no? Y rápidamente también el acuerdo sobre convención constitucional. ¿no? Entonces, eso nos significó bastante trabajo en investigación, en seminarios, eh, algunos más de grupos, otros más grandes, sobre el tema constitucional. Y eso, eso es algo que se, se alcanzó a hacer y se hizo. Y, y con la colaboración de extensión, con la colaboración de, de duda abierta, que es algo que también recuperamos para, ese es un tema importante, Muy importante. lo recuperamos para la facultad de estar en, en el PTE, eh, lo recuperamos como organismo de la facultad, y ahora ha recién ganado un proyecto importante. Entonces, ese fue un, un, uno de los hitos, por así decirlo, que pudimos hacer. Y, y uno de los temas centrales fue el tema bueno, el tema pandemia, pero también el tema constitucional y la discusión constitucional. Eh, pero efectivamente eso estuvo muy eh, como se, in, intervenido, interrumpido por las necesidades como muy urgentes de hacer funcionar la facultad. Primero en pandemia y segundo en, en, en, en retorno a la presencialidad, que también era complejo porque no está completamente erradicada la pandemia. Exacto. Hay todavía temas de, de, de cuidado, de contagio, hay, hay también temas de, de... En fin, toda una serie de temáticas nuevas, salud mental, en fin, que, que trae que la pandemia. Porque yo he dicho algunas veces que respecto a la pandemia, lo que, lo que en el fondo yo diría que, que, que nos hizo perder la pandemia, eh, tampoco es perder porque es también... Una circunstancia y tenemos que, tenemos que responder a esa circunstancia, que es terrible, pero bueno. Pero una de las cosas que nos hizo perder es, o que nos hizo cortar, es lo que uno podría llamar la relación con el mundo. No, no, con, el, no con el universo ni con el planeta, porque el planeta sigue funcionando. Al eh, margen de nosotros. Bien, claro. Al margen de nosotros. Pero con el mundo. O sea, ahí me, me sirve el, el trabajo de varios filósofos, desde Heidegger, Merleau-Ponty, Taylor. Que hablan del ser humano como ser en el mundo. ¿no? Entonces, yo creo que eso es lo que la pandemia cortó: o sea, la relación con el otro, la relación con, el, bueno, también con la naturaleza, con las cosas, pero tal como lo, lo, lo enfocamos desde, en el sentido de que, que son elementos que le dan también sentido a nuestra vida, ¿no? Entonces, eso yo creo que fue un. Y por eso también, es, eso explica también el, en parte, digamos, ¿no? el el placer que nos da el retorno, ¿no? el claro. placer de encontrarnos de nuevo con el mundo, por así decirlo, ¿no? que está como puesto El ser ahí, ¿no? el design claro, de, claro. De, de Heidegger, ahí claro. puesto en el mundo, en, el, en, el mundo en, el en realidad. Mundo. Claro, que nos transformó durante la pandemia en seres un sí, poco era. biológicos, ¿no? de, de enfermedades, de, ¿no? de Y de, con de este, vínculo, este vínculo tan... tan... Que sigue estando ¿no? este vínculo a través de, de las pantallas y de todo eso. Sí. Que era como las películas de ciencia ficción y, la, y de pronto Exactamente. las vivimos. Exacto. Carlos, en lo más personal, sí. esto, estos cuatro años de decanato, con todas estas características complejas, ¿cómo han sido? ¿Cómo es vivirlo? Es eh, eh, una experiencia distinta a la vida académica tan sí. desarrollada que, sí. que, tú, que tú has llevado. Sí. Yo traté, fíjate, de, de, de mantener sí. Eh, lo que pude de la vida académica, en el sentido de que seguía haciendo algunos cursos en, en, en colaboración con otros profesores, sobre todo con Alan Martin, algunos cursos de pregrado y de pregrado, que lo hicimos con él, con otro profesor de, la, de sociales, Jorge Vergara y Claudio Durán desde Canadá, en fin, un, un seminario bien interesante. Entonces, pudimos yo me esforcé por mantener eso, por mantener... Una, y también, en parte, eso me, me afectó un poco más, en parte también publicar, eh, tratar de escribir, eso fue más difícil. Uh -huh. Pero sí, fue un periodo eh, de, de mucha exigencia, de una exigencia muy intensa eh, para realizar lo que era como mi obligación fundamental. Pues, o sea, mantener esta, esta facultad ya no, digamos, eh, cada vez mejor, sino Funcionando, funcionando por lo menos, funcionando normalmente, bien dentro de las circunstancias que... Entonces, eso nos marcó, nos marcó como equipo, nos marcó... Ahora, se pudieron, claro, realizar algunos temas, pero por ejemplo, al, tú me preguntabas sobre el tema del proyecto de la humanidad. La cuestión claro. de las humanidades. Yo ahí tenía dos expectativas, una que era al interior de la universidad, ¿no? eh, contribuir al a la creación de, un, de una especie de, sub, de, sub, de, canal, no, de subdirección o de, a nivel de la vicerrectoría de investigación, a nivel de la vicerrectoría académica de investigación, sobre todo de investigación, eh, una especie de subdirección tal como existe un poco con el tema de las artes uh -huh. para el tema de las humanidades. Y ahí tengo que confesar que no, no tuvimos éxito en eso. Es decir, lo, lo planteamos, pero no es algo que no que no se realizó, digamos, no tuvimos ese respaldo más institucional ¿sí? y eso se, se nota también en, en otros aspectos como más puntuales en que también nos ha estado faltando ese, ese respaldo más institucional que yo no, del que yo no, no desespero, por así decirlo pero que no, que no se materializó también por los, estos dos años tan particulares particular. pero, ¿y qué es el tema por ejemplo de que, que tiene que ver con nuestra biblioteca, ¿sí? que es, la, es una biblioteca patrimonial, es una biblioteca que es la más importante tal vez de humanidades, no sé, la católica tal vez, la biblioteca nacional, en fin, pero es de las dos o tres bibliotecas eh, patrimoniales más importantes sobre humanidades en Chile. Y, y eso, claro, es, eh, tenemos un espacio ahí en el edificio antiguo, el, men, el piso menos uno, el menos dos. Pero, pero tenemos una enorme cantidad de donaciones recientes. Por ejemplo, el, el profesor Yanini creo que... Se donó. No, pero Humberto hizo su donación al, al, al, al nivel central. A nivel central, o sea, tiene razón. Pero tenemos muchas donaciones de profesores, de Larsis, de, de investigadores eh, muy, muy importantes en Chile que nos han hecho donaciones de sus libros. Y realmente tenemos miles de libros guardados en containers. en... En donde físicamente están adecuadamente guardados con la temperatura, etcétera Pero, pero, pero no, no están pero disponibles. Pero no se pueden usar. Mm. Entonces, y, y claro, con, ahí con, con el director académico, sobre todo con Guillermo eh, Soto, intamos, instalamos un grupo de, de académicos que trabajó sobre eso, presentó un proyecto con la bibliotecaria, con Joanet. Eh, pero no hemos tenido conversamos con el rector conversamos con la vicerectora académica pero no hemos tenido apoyo por ejemplo en términos de tener un espacio en el edificio antiguo ¿sí? porque el proyecto ahora es más bien dedicar ese, ese edificio antiguo prácticamente por completo a las pedagogías a mí eso me parece bien pero no no, no una cosa de la exclusiva claro porque la biblioteca necesita crecer Necesita tener salas de lectura, eh, y eso el lugar más obvio es, es Ay, el edificio mira. antiguo. Que entiendo que fue pensado como edificio para la biblioteca. Claro, fue inicio, pensado ¿no? en el proyecto Bicentenario original con una medioteca eh, que, que tomaba todo un piso. Pero ese proyecto se, se cambió, <risa> claro, claro. Y tanto tiempo, en fin. Eh, pero eh, hay. En el campus hay apoyo para eso, hay apoyo para que tengamos. Eh, en la biblioteca y otros proyectos, además del proyecto de pedagogía que es muy importante, y yo sí, lo segundo, sí. pero pero que no sea exclusivo porque también están uh -huh. otras necesidades, y la necesidad de la biblioteca es fundamental. ¿no? Entonces, pero eso tiene que ver, la biblioteca es como un laboratorio para las humanidades, es como una especie claro. de laboratorio. Entonces, eh, tener ese, ese, eso a nuestra disposición es muy fundamental, y yo creo que se engarza con. Con esto que yo te contaba que no hemos logrado, eh, eh, digamos, hacer eh, como sensible o la necesidad que tenemos de, de, de fortalecer ¿no? la, las humanidades. A propósito de las pedagogías, ¿no? sí. Otro gran tema sí. de nuestra facultad sí. es justamente el tema de la recuperación sí. de lo que era originalmente, bueno, está, está en la historia, ¿no? Sí. Eh, y es la recuperación del, del, de la formación pedagógica sí. en esta facultad. Y eso también un poco se ve cruzado por, por todas estas circunstancias que va postergando, sí. pero sigue siendo un tema fundamental, ¿no? Sí, sigue siendo, siguió siendo, por lo menos para mí, un tema fundamental, como lo fue para la de decana Góngora. Eh, lo que sí es que yo quiero ahí ser bien honesto en el sentido de que de que, de que llegar a, a, a un proyecto común con, con la directiva anterior y con la directiva actual del DEP ha resultado bien difícil. ¿sí? Eh, pero el proyecto yo creo que hay que mantenerlo. El proyecto. Ahora, es probable que nos encontremos con circunstancias diferentes porque la rectora, la profesora Deves, ella siempre defendió la idea de una facultad de educación. Mm. Entonces, bueno, eso hasta ahora no, no ha sido retomado ni relanzado y yo creo que, es, no sé si podrá hacerlo, pero, pero claro, entonces ese, ese es un nuevo factor que, se, que hay que incorporar. Pero a nosotros como facultad el proyecto de, de ampliar nuestra incluso nuestra presencia a nivel de la educación es fundamental y tiene que ver con esta idea también de, de una educación con una base muy fuerte en las humanidades. ¿no? Entonces, eso es algo que... Que, que queremos con, con mucha fuerza. Ahora, ahí, más que el tema solo institucional de la Facultad de Educación o de nuestra Facultad como una Facultad de Humanidades y Educación, en fin, que podría haber sido también Filosofía, Humanidades y Educación, eh, más que eso yo creo que también hay un, hay un tema de, de, de visiones de la educación que están como en público, ¿no? Y yo me alegro mucho de las últimas declaraciones del ministro de Educación que en, en su cuenta el, del 30 de mayo, eh, digamos, se pronunció y, y, y, y, y se comprometió con un cambio de paradigma en la educación. Eso es fuerte, es bien interesante y en el fondo es un cambio de paradigma que va mucho en el sentido de lo que hemos defendido, porque la, el tema de la defensa de las humanidades también tiene que ver con cómo se evalúan las humanidades ¿no? si las humanidades pueden ser radicalmente evaluadas con un modelo científico natural científico social como es el que no el que, al que te, tenemos que someternos en, en el, el o en nuestros proyectos de investigación etcétera, entonces es muy importante que el ministro diga por ejemplo que el cambio tiene que ver con un con un énfasis hacia, bueno, él está pensando en la educación escolar pero también nos abarca a nosotros un cambio que tiene que ver más con una educación centrada en la confianza que en las sanciones y eso es lo que ha hecho todo un sistema instalado en realidad no por el gobierno de Piñera yo creo que esto también viene del gobierno de Bachelet uh -huh. de la transición de, de, de la transición a la democracia un, un sistema que busca cierto restringir el, el, el, la importancia del mercado en de la educación y en la, y en la universidad, ¿no? de la educación superior y en la universidad. Pero lo hace a través de un sistema de presiones, de control, ¿no? que en el fondo termina siendo un control ministerial y del Estado de, de, de las carreras de nuestros académicos, de lo que tienen que presentar los programas para ser aprobados, los doctorados tienen que ser, eh, digamos, aprobados por, el, por la CNA, ¿no? Es obligatorio. Y lo mismo las pedagogías, ¿no? Entonces, hay un sistema de presión sumamente fuerte, basado justamente en la idea de sanciones, en la idea de control, y eso es lo que el ministro augura que puede cambiar. Ahora, está ahí en una pugna recientemente con el, con el Consejo Nacional de Educación. Sí, pero, claro. Está muy que, interesante. Claro, nombre. que. Pero es muy interesante eso porque el punto ahí es el CIMSE. O sea, justamente estas herramientas de control y de, y de digamos, de, de desperfilamiento de la autonomía de la universidad y de las facultades de educación y humanidades, en fin, eh, en función de, de estas normas, eh, digamos, de esta idea de calidad, de excelencia que tiene, que tiene cierta... No es que nos estemos en contra de la calidad y de la Pero excelencia, pero la calidad y la excelencia son un poco más, van un poco más allá que cuántos proyectos a mí te, te ganas o, o... Claro, que, que un claro, gráfico de resultados. Que un gráfico de resultados, cuántas resu publicaciones en revistas indexadas, eh, eso es como muy mecánico y eso es lo que nos afecta, eso yo creo que nos afecta y nos ha afectado. Entonces por eso el, el tema de recuperar las humanidades también significa recuperar cómo se evalúan las humanidades, cómo, cómo pensamos las humanidades, qué queremos con las humanidades. ¿no? Eh, es un tema que va a seguir estando. Que va a seguir, y, que, y que en la medida bueno, que se despejan otros, seguramente tomará más. Sí. Para terminar, eh, decano, sí. decano, profesor. <risa> sí. y, simbólicamente, la gestión y el último acto público es la inauguración de este edificio en el que estamos sí Claro, claro. Que es como decir, bueno. Hemos pasado por todo esto, pero estamos parados en un nuevo edificio y con, sí, y con futuro. Y con futuro, claro. Esa, esa, ¿Cómo es la mirada hacia el futuro pensando en la facultad? Claro, yo antes de, de, de pasar al futuro te querría querría insistir en dos en dos temas que, que, que tenía como destacables de la gestión y que fue, en primer lugar, la creación. No por una, ¿cómo se llama? Por una iniciativa de este decano, sino que porque de alguna manera había una necesidad social también, la instalación de una dirección de género, de Gendifil, Sin duda. dirección de género y, y diversidades uh -huh. ¿no? en, en la facultad. Eso, eso es, una, es algo que, que hicimos muy, eh, con mucho compromiso con la profesora Olga Grau y ahora con la profesora Romina Pistacchio. Y eso es un, un, un trabajo importante de la facultad respondiendo al, a esta idea de igualdad de género que, que es algo que está también en el núcleo del, del decanato. Ahora, lo otro que yo crea, quería también recalcar es, es, la, bueno, es, es el fortalecimiento, por ejemplo, bueno, con Edu Abierta de, de, la de esta dirección, de la dirección de extensión, pero también de la dirección de asuntos estudiantiles. Que Esa dirección que dirigió Constanza Martínez y después Bernardo González, eh, eso, esa dirección jugó un papel muy central, en esta, esta, este recorrido que hemos tenido que hacer primero a, a, a la enseñanza online, después a la vuelta a, a la retorno. presencialidad. Yo creo que ahí ellos han jugado un papel muy, muy importante. Bueno, y, y sobre, el, sobre cómo se ve el futuro. Claro, yo, yo creo que el, el tema del, del, del edificio es como un, es como un hito, como un, una cosa simbólica de futuro, ¿no? de, de, de que de que, te, de que nos queda mucho por hacer mencionaba el tema de la biblioteca en fin, el tema de una subdirección de humanidades a nivel de la universidad, todas esas son cuestiones que yo creo que son muy centrales ¿no? que espero que, yo pienso el decanato del de profesor Raúl Villarroel probablemente va a continuar con su visión naturalmente de esa, con esos temas pero claro, el edificio como que no yo creo que eh, es un llamado también a, a asumir esa tarea, eh, asumir esas cuestiones que nos falta eh, conseguir en términos del, del, del respaldo, del reconocimiento ¿no? por, por parte de la sociedad, eh, pero con, un, con una visión de que, de que lo vamos a hacer bien, de que, de que tenemos un poco más eh, respaldos y apoyos que nos van a permitir trabajar bien en, eso, en esos temas. Y yo creo que eso se... Por un, lo último que quería agregar nomás es que es, eh, para nosotros esto se conecta un poco, el de la Facultad de Filosofía y humanidades se conecta un poco con el modelo, modelo educacional y con el modelo de financiamiento de la educación superior. Porque ahí nuestras facultades, por ejemplo, yo creo que hasta cierto punto ciencias o hasta cierto punto también sociales, pero sobre todo nosotros, arte también, la facultad de arte, tenemos, eh, tenemos un tope con estos modelos de mercado. ¿no? Porque el modelo de mercado se basa en el financiamiento a partir de aranceles que siempre van a estar atentos a la, a la posibilidad de alzarse en función del mercado y, del, y de los costos de mercado de la, de la enseñanza que uno establece. Pero ahí nosotros tenemos un límite. Mm. Porque no somos profesiones que Digamos que, que estén en el foco de lo que el mercado privilegia. Entonces, eso a veces no, en las discusiones en el Consejo Universitario hay siempre esa, esa crítica. Bueno, pero ustedes no hicieron el alza de aranceles. Pero que hicimos nosotros hace 5 o 10 años atrás. Pero, ¿qué alza de aranceles podíamos hacer cuando nuestros estudiantes son posibles filósofos, historiadores, literatos? <risa> Eh, artistas eh. entonces eh, yo creo que es, aquí es fundamental el papel de respaldo del Estado si el Estado no se compromete y la universidad después del Estado con las humanidades, con las artes con la cultura no podemos tener la esperanza de que eso lo va a, a financiar el mercado porque el mercado va, financia en función de costos y beneficios ¿no? si tú gastas tales o cuales costos en educación, bueno y, y en formación de personas, esas personas las asumen esos gastos si es que van a tener enormes beneficios Exacto. entonces que no eso, es caso. Eso, eso no corre para el caso hay que pensar de otra manera ¿no? ahí está la cuestión de la humanidad ahí está la cuestión de la humanidad una vez más pues, claro, claro, claro. profesor Carlos Ruiz Schneider muchas gracias por esta conversación y bienvenido a la a la academia completamente de nuevo muy bien, pues muchas gracias Y sí, efectivamente me siento también con mucho <risa> mucho agrado volviendo a, a mi papel académico de nuevo y con ustedes por supuesto nos encontramos en cualquier otro momento acá en diálogos de facultad